Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Eh, se suponía que debería estar grabando un vídeo para anunciar la nueva Armaga. Los nuevos cambios de la formación, la nueva página web, el logo, todo. El problema es que no podríamos ir peor con el calendario. No hemos sido capaces de organizarnos. Y creo que desde el principio eh, hemos estado demasiado ambiciosos con los tiempos, planificando la carga de trabajo, repartiendo las tareas entre los miembros del equipo para que nos diera tiempo de poder anunciar todos esos cambios. Eh, en las primeras fechas de septiembre justo el día que estoy grabando este vídeo y realmente no nos ha dado tiempo pero espera antes que nada decir que con los cambios del curso sí que vamos al día los alumnos que os apuntasteis antes de saber que íbamos a hacer los cambios os contaremos todos los detalles en la sesión organizativa para los ex alumnos los okay. que tenéis el acceso al campus de las convocatorias anteriores, mandaremos un correo electrónico explicando todos los contenidos nuevos que hemos agregado al campus y seguramente que llevaremos a cabo uh, alguna sesión organizativa para poder ¿no? guiaros so, uh, por estos nuevos contenidos, nuevos módulos que hemos incorporado con eh, estos cambios ¿no? que hemos llevado recientemente en el campus formativo. Si estás pensando en apuntarte para la convocatoria de septiembre, aunque no tengamos la página lista todavía, vamos a meter algún mensaje en la web para que puedas consultar la información. De todas maneras, si quieres apuntarte, tendrás que pasar por una breve entrevista con alguien del equipo para que nos conozcamos un poco y en esta breve llamada podrás consultar todas las dudas que puedas tener acerca de estos cambios y acerca de la próxima convocatoria que arranca muy pronto. Lo único que tenemos ya definitivo es el logo y me gustaría enseñártelo en este vídeo. Realmente quería hacerte eh, partícipe de todo el proceso de uh, elegir el logo. Hemos tenido varias ideas y varios, varios diseños, ¿vale? Pero, uh, como digo, como he estado de vacaciones y me ha dado un poco de, de pereza estar grabando vídeos y tal, pues al final simplemente... Uh, Comentarte, enseñarte el, el nuevo logo y, y, y ver uh, qué opinas. Por cierto, el diseñador uh, con el que estamos trabajando uh, es un auténtico crack, es un chico ucraniano de, con el que llevamos trabajando bastante, bastante tiempo, que ha hecho el diseño de, de, la, de la versión anterior de, de Armaga, de la página de, tal y como la ves ahora mismo. Eh, tiene una agencia de desarrollo y que ha ganado varios premios de, de diseño. Es, es una persona bastante, bastante famosillo ¿no? dentro del, del mundillo del, del diseño aquí en Ucrania. Toda la gestión del desarrollo del logo la, la llevaba Román, que es la persona que, uh, que está encargada ¿no? de la parte de, um, de la comunicación de, de redes sociales, los vídeos de YouTube, que nos ha dado mucho vara para poder comunicar. Uh, bien lo que nosotros, los traders del equipo de Armageddon, que es Claudio Miguel y yo, estamos haciendo al día a día sin, uh, sin, sin, sin hacer promesas falsas ni cosas de estas, sino enseñar el trading tal y como, tal y como es, ¿no? aunque a veces es duro y que no es solamente pues, pegar el pelotazo y hacer perico de la noche a la mañana. Bueno, estoy desviando un poco del tema. La gestión de todo, de todo el desarrollo del, del logo la, la, la llevaba Román y para mí ha sido muy gracioso de ver cómo se comunicaban entre, entre ellos, entre Ilya y Román, ¿no? para poder uh, pues definir cuál, cuál va a ser el, el, el logo definitivo. Y Román pues, le decía a Ilya cosas por el chat que no se iban a entender en ruso por, por, por, el, por la forma ¿no? de, de, de cómo uh, se, estaba, se, expresaba, se estaba expresando Román. Y, y yo pues siempre iba, muchas veces iba, iba, iba detrás de, de Román uh, hablando con él por privado ¿no? para poder corregir lo que él decía a Elia para que esta comunicación realmente sea eficiente. Al final Román uh, acabó diciéndome eh, esto es lo que te voy a poner ahora con una captura de pantalla o con una grabación uh, de la pantalla del, del móvil, es que yo, <ríe> yo me partía de risa viendo a estos dos hablando por el chat eh, el proceso ha sido mmm, bastante, bastante largo, ¿vale? eh, bastante extenso y, y de un trabajo bastante, bastante intensivo. Eh, por cierto, hablando del, del trabajo intensivo, uh, en, en unos días, el próximo fin de semana, el 10 y el 11 de septiembre, vamos a hacer uh, una convocatoria, la última de este año, del curso intensivo. Eh, si no sabes lo que es el curso intensivo, eh, te voy a dejar en la descripción toda la información para que puedas eh, leer un poquito más acerca de este curso. Es la iniciativa más barata, la formación más barata que ofrecemos desde Armaged Fx. Son dos uh, clases uh, del fin de semana, donde te vamos a enseñar toda la, todo lo necesario para que puedas... A empezar a operar con el order flow de vez en cuando hacemos estas iniciativas para que bueno, la gente no se queje de que la formación de Armaga FX eh, tiene un coste demasiado elevado este curso intensivo cuesta 19,90 ¿vale? son dos días de formación seis horas de clase uh, de sábado y seis horas el domingo ¿vale? te entregamos toda la teoría que necesitas para poder entender cómo funciona el gráfico de order flow y luego hacemos alguna sesión de operativa en vivo para llevar todo este conocimiento a la práctica entre semana. De acuerdo, te voy a dejar toda la info en la descripción de este vídeo por si quieres eh, echarle un, un vistazo ¿vale? y tal vez participar. Como digo, eh, este curso lo lanzamos el 11 y el 12, por lo tanto, pues, uh, uh, si quieres apuntarte, hazlo ya. El Afro está limitado solo a 100 plazas. Antes de revelarte cuál es el logo definitivo que hemos escogido al final, voy a mantener un poquito más la intriga y e enseñarte algunos logotipos con los que estábamos trabajando, ¿vale? Antes de llegar al logo definitivo con el que hemos quedado. Eh, pues ya te digo, ha sido un proceso, ¿no? De, de primero, pues, pues mirar qué formato, qué tipo de logotipo nos, nos gusta, más o menos. Bueno, estábamos eh, contemplando con, con hacer algún... Um, algún logotipo de, bueno, de estos los que te estoy estando mostrando en la pantalla. Y uh, después de pues, varias iteraciones, después de, uh, como digo, pues, varias reuniones, eh, hemos decidido al final las, las opciones que más nos gustan eh, son, son estas. Eh, son siempre el logotipo en, en, ¿no? con el fondo uh, oscuro y el fondo blanco, ¿vale? Para poder utilizar. Nos estaba gustando muchísimo este logo de, de tres lazos. ¿Vale? Eh, como puedes ver pues diferentes opciones de, de color eh, también con el fondo blanco, es que este logo me, me, realmente a mí me, me, me encantaba, o sea, esta opción una, era una de las mis favoritas este es un logo más, así como uh, más simple, uh, más, uh, más uh, minimalista por así decirlo al final, al final es, que, es, es, que, es que alucinas, después de uh, barajar, barajar muchas opciones del logo después de eh, estar eligiendo ¿no? entre todas estas opciones que teníamos sobre la mesa para poder elegir el logo con el que nos sentimos identificados al final nos hemos quedado con este que te voy a mostrar a continuación en grande y aunque te parezca muy soso <ríe> y cero molón creo que eh, este logo está totalmente alineado con, con, con quienes somos y queremos ser todavía más te presento la nuevo logo de Armaga ¡Bum, bum! <ríe> Dime qué opinas, eh, espero leer tus comentarios eh, debajo de este vídeo, ¿vale? Creo que este logo deja clara una cosa. Vamos para arriba, ya. Sin colores, sin enreversamientos, sin otras cosas que no sea focos en lo importante, ¿vale? Y esto es algo que eh, yo también aplico en, en mi vida, no tiene sentido pretender hacer eh, 20 cosas, ¿no? O sea que... Tiene mucho más sentido centrarte en una y hacerla perfecta. Lo mismo se aplica en el trading y lo mismo se aplica si, eh, si quieres hacer una, una buena formación, ¿no? Céntrate, ve a por ello y será una cuestión de tiempo hasta que seas el p*** amo. Volviendo al tema, como puedes ver, sí hemos quitado el FX. Como bien sabes, el día de hoy el Proyector Maga no tiene absolutamente nada que ver con... El mercado de forex no operamos forex, estamos centrados en hacer scalping con las herramientas de volumen y order flow en el mercado de futuros, vale. Y ahora tengo que ver cómo uh, quitar el Fx de todos los sitios para no destrozar el posicionamiento de la web, las, uh, el canal de YouTube y esas cosas. Bueno, es un poco <risa> es un poco jaleo. Ya, ya ya lo iremos haciendo poco a poco para, para ver uh, para ver cómo gestionamos toda esta toda esta parte. Uh, ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal te ha parecido el logo? Hazmelo saber en los comentarios, por favor, que tengo muchísima curiosidad. A partir de, de aquí, la web seguirá el mismo estilo del, del nuevo logo, ¿vale? Tenemos eh, varias propuestas que nos ha pasado el día. Las, las, las, las propuestas que nos han pasado hasta la fecha son estas las ilustraciones, ¿vale? las, las, las imágenes estas, eh, nos irán haciendo a mano, o sea, que es, es, es una burrada de curro, ¿vale? Por ejemplo, esta imagen que ves de fondo aquí, pues, pues no me acaba de gustar de demasiado, ¿no? Digamos que es, bueno, no sé, el tío que va corriendo detrás de, de siglos de dólares, como que algo muy, ¿sabes? Muy, muy típico, muy, bueno, no, no me acaba de convencer demasiado, pero la idea mmm, me gusta, me gusta bastante, y como digo, esto... Toda esta, o sea, que esta imagen está, está hecho a mano, o sea, que es, es, es flipante. Bueno, esto no me acaba de convencer demasiado. esto es como muy, eh, muy, así, eh, muy, muy simple, ¿no? muy uh, minimalista. Bueno, este también está bastante guay, con colorines y tal. Uh, iremos, eh, iremos definiendo, ¿no? iremos concretando qué tipo de ilustraciones queremos, eh, los copies y estas cosas, ¿no? cuál va a ser el, el diseño final, digamos, de, de, de, la, de la página home, de la página sobre nosotros. Y ya te iremos contando o copiarás estos cambios aplicados en, en, la página, en la página web. Dime qué tal te parecen, eh, cuál de los estilos que he mostrado anteriormente te, te gusta más. ¿vale? Dime qué tal te parece en general todo este cambio que estamos haciendo en ArmagaFX. Eh, de verdad tengo mucha curiosidad de saber tu opinión acerca del, del, del logo. Espero que dentro de, de poco tengamos oh, la web ya hecha. y y que podáis, ¿no? uh, podáis verla bien y me da realmente un poco de pena no tener estos cambios a, a, al, a tiempo, ¿no? Pero bueno, son cosas de la vida que, que pasan y que no podemos hacer tampoco, no podemos, mucho, no podemos hacer mucho aquí. Eh, bueno, uh, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por eh, estar quedarte hasta el final. Te dejo por aquí el botón de suscribirse y dos eh, listas de eh, reproducción, ¿vale? Por si quieres aprender un poquito más de lo que nosotros hacemos en el MACFX, de cómo hacer trading con el order flow y espero verte en uno de los próximos vídeos. Un saludo. Chao.